You are so beautiful To me Qué bonita eres Can you see You're everything I hope for You're everything I need So beautiful to me. Desde hace 50 años en Pascual tenemos una cosa muy clara Nosotros no hacemos leche, la leche la hacen las vacas Por eso es tan importante para nosotros que todas nuestras granjas tengan el certificado de bienestar animal Todos nuestros ganaderos madrugando y dando lo mejor cada día del año Para garantizar el bienestar de esos animales porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche pascual de bienestar animal. Darlo mejor.